Andrés. Hey guys. Hmm. Muchas veces me han visto estresado y ansioso en este vlog. Algo nuevo. Pero de cuando en vez también recibo mensajes diciéndome que lo tome con calma, que no me estrese y que espere que se den las cosas. Que espere que se den las cosas. Cuando leo esa última frase quedo como... ¿En serio? ¿Que espere que se den las cosas? ¿Verdad? los procesos creativos, que no son exclusivos al mundo del arte, tienen una estructura de inspiración que lleva la motivación y que decae en la acción. Uno tiene una idea, siente que podría funcionar y con eso... Tomás Riegel Desde niño que he tenido hartos sueños Y grandes ideas Una de ellas es Haber sacado Un disco de dos canciones Que ahora están en Spotify Que lo pueden ver ahí Pero ese disco me tocó 20 años producirlo 20 años! Hay canciones en ese disco Que escribí en mi adolescencia Y que tuve la oportunidad de grabar Hace muy poco Ensayé cada semana Y completé nueve meses de trabajo Hicimos tres videos para promocionar ese disco Uno fue el primer título de la directora ¡Grande delicto! Aquí pueden ver el video y el otro fue el primer video en 360 grados hecho para YouTube o Facebook. Hecho en Chile. Se nos ocurrió el primer día, lo planeamos el segundo día y después grabamos, editamos y publicamos el tercer día. ¡Tres días! Cállate. En este blog pueden ver el detrás de cámara y las personas que participaron. Sobre todo para la tienda. En mi experiencia, lo único que se dan son las oportunidades y uno solamente se inspira y motiva sobre ellas. ¿Cierto, Okay. ¡Oh, hey. Pero no todos los días se nos dan la oportunidad, no todos los días podemos motivarnos o inspirarnos. Hay un montón de cosas que nos piden nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra energía. Nuestro... El desafío es hacer nuestra vida sustentable. Mark Manson habla de que este proceso de inspiración, motivación y acción no es un proceso lineal. Es un círculo virtuoso, entonces te puedes inspirar tomando acciones. Te puedes motivar tomando acciones. Entiendo que me dicen esta frase cuando me ven ansioso, estresado, porque no me resultó algo que hice, o no sé. Pero es natural que eso pase, porque estos últimos tres años he estado haciendo todo, todo lo que no hice en 20 años. Pero sí, debería exigirme menos y tomarme con más calma cuando las cosas no salen como... Porque estoy listo para no dejar de hacer. Porque si no resulta, no quiero quedarme acostado en la cama lamentándome que no resultó. No quiero temerle a mi ápoles. Quiero ser dueño de mi ápoles. Quiero aprender de ellos. Porque no estoy dispuesto a esperar 20 años para que las cosas sean. En verdad prefiero hacer que las cosas pasen. Lo que en verdad me cueste es dejarlas pasar. Y de eso se trata este look. Preguntale un árbol Este pago de hoy se viene... Se viene por cortito porque hicieron dos preguntas más, así que no... M me pregunta si allí hay algún hábito positivo o negativo que haya adquirido ahora último. En los negativos... Bueno, y en los positivos me estado cocinando más porque siento que es una forma muy bonita de darse amor a uno mismo. Y lo otro es que... Están escasas las lucas, y que hay que ahorrar. Un nuevo miembro de la comunidad, Julie Lorena, me pregunta si a veces se me hace moda aplicar agilidad en proyectos. Y claro, la industria tiene ese vicio de, de, de tomar estos, como, estas grandes tendencias y tratar de hacerlos suyos. Como para mostrar que son innovadores o no La agilidad no se puede aplicar en, en, en todos los contextos Solamente en los contextos complejos Hay contextos complicados, hay contextos obvios, hay contextos eh, caóticos Y en esos tres no se puede aplicar agilidad Si estás aplicando agilidad en esos tres contextos En realidad estás cambiándole nombre a lo que ya estabas haciendo Pero sí, hay mucho de, de moda por lo demás, un gran abrazo y un gran saludo a Gino Blanca, a la señorita Riz Cali, a mi pana Andrés Fermín, JP, Jorge Guzmán, Digital Zoom 6, y a María José Arancilla. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, y así termina el 299 con una declaración de principios, más que nada. No es, no es en realidad que me moleste, que me den buenos deseos. Uno construye realidad con su lenguaje. Y una cosa es no ponerse ansioso y estresarse porque no salen las cosas. Y otra es muy diferente no tratar de hacerlas porque pueden fallar. Eso no debería tener caída en nosotros. Si lo vamos a hacer, hagámoslo mal. Lo peor que puede pasar es aprender. Y mejor tomarse el tiempo en probar más que en esperar a que... Algo mágico suceda, porque rara vez algo mágico sucede. No olviden suscribirse, eh, activar las notificaciones, dejar su comentario, eh, compartir esto. Bueno, toda esa shit que dicen los youtubers. A veces, igual a mí me falta decirles. Capítulo 299, a puertas del 300. Nos vemos. mirándolo Ahora sí. Me un cabrón chico. ¿Tiene